Muy buenas, amigo instalador del aire acondicionado, aquí Camilo Sebastián con otro vídeo de valor, ya sabes que intento ayudarte a ver por internet y ahora con este live, quería contarte, mira, resiste ya de un cliente que ha seguido el procedimiento clásico, me ha encontrado por internet, por el Facebook se ha puesto en contacto, me envió una solicitud de presupuesto inmediatamente yo luego le reenvié en respuesta un presupuesto tipo o base para un multi-split 2x1 de 2.000 más 3.000 kilo frigorías. Él, como tenía dudas, me solicitó una visita técnica para valorar en el domicilio qué es lo que podía subir o si se podía ya tener el precio cerrado. Le dije que tenía un coste de desplazamiento para ir a verlo yo personalmente a tomar medidas de unos 10 euros. Él lo aceptó y bueno, me he venido, lo acabo de ver le he asesorado, le he comentado, había algunos metros extra del presupuesto básico que yo le había enviado originalmente y por suerte lo he aceptado es un trabajo para hacer la semana que viene un 2x1 clásico en un salón comedor más una habitación de los niños y, y bueno, contento porque esto es parte del trabajo además de instalar, pues toca entre faena, entre trabajo y trabajo pues visitar a los clientes y cerrar este, las ventas que van surgiendo. Nada más, espero que les haya ayudado este esta experiencia ahora en este momento en esta mañana hermosa aquí en Barcelona, ya casi con el invierno aquí. Este, les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video.